Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и сегодня у нас с вами Культ поход. Я уже много раз говорила о том, что Буэнос Айрес ⁇ это город для творческих людей. Здесь огромнейшее количество театров, кинотеатров, музеек, различных выставок. И сегодня мы с вами отправляемся на потрясающий сэмпл ⁇ Жизнь и творчество ⁇ Фриды, Кала. Итак, идемте и посмотрим это потрясающее зрелище. Subí al camión con Alejandro Gómez Arias. Yo me senté en la orilla, junto al pasamanos, y Alejandro junto a mí. extraño, no fue el choque, mentiras que lloran, en mí no hubo lágrimas el choque nos brincó hacia adelante y a mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro, estaba completamente desnuda, el choque desató mi ropa, alguien del camión probablemente un pintor llevaba un paquete de oro columna quebrada. me paralizada, pero un día me levanté y me fui a la casa. No es bueno. Y además, tengo algo por vivir. Y el ser... El otro es Diego. Diego fue de lejos el peor. Me enamoré de Diego, tenía 22 años y él 42. Mis padres no aprobaban ese entero Nos casamos el 21 de agosto de 1929 con Diego Rivera. La unión de la paloma y del Diego constructor, Diego mi niño, Diego pintor, Diego mi amante, Diego mi esposo, Diego yo, Diego universo, ¿por qué lo llamo mi Diego? Nunca fue ni sé de tus ojos, mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Tú eres todas las combinaciones de números. La vida, tú llenas y yo recibo. Dios, ¿qué buscas? Dios me ha hecho sufrir tanto. Nadie sabrá jamás cómo quiero a Dios. Tu ausencia rota temblando en el ruido del reloj, en el pulso de la luz. Nos juntaremos para siempre una vez por todas. Ideal. Sí. Quedaré el bosque con una casita dentro, sin pronteos ni nada, solamente para querernos mucho. Te adoro más que nunca y hagas lo que hagas, pase lo que pase, siempre te adorará tu frida. A las seis de la mañana, los bajortes no cantan mano, ternura, soledad acompañada. Me acogiste destrozada y me devolviste entera. Amor Amarillo Voy en un idioma provocativo y nos enseñan cosas que están ocultas los rumores de los ríos la sangre de la granada el tramonto del mamí y la piña crisolada olor a esencia de roble al recuerdo de local de aliento de fresco. organizado y dado al diablo, solo le queda la inmensa belleza de la tierra y de los cielos callada lágrimas enteras salí sana hice la promesa y la cumpliré de jamás volver atrás gracias a Diego gracias a mí misma y a mi voluntad enorme de vivir entre todos los que me quieren y para todos los que yo quiero Если вам понравилось это видео и вы хотите больше подобных видео о творческой культурной жизни города Буэнос-Айреса, напишите мне об этом вон там вот внизу в комментариях. Не забудьте поставить а, лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить другие интересные видео о жизни и туризме в Аргентине. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас.